Uf, hermano, eso me ha dolido hasta a mí, tío. Me ha dolido hasta a mí. Mira que yo te da, tío. Un porrazo, ¿sabes? Se tiene que partir. No, se parte. Increíble. De loco, bro. Dios, el niño. ¿Con qué coño ha disparado? Y yo, qué mal va a Fortnite. ¿Con qué cojones ha disparado? Bro, bro, bro. Uy, uy, uy, ¿Con qué coño ha disparado? Sí, eso. Ah, el subfusil pocho, ¿no? Vale. Y yo, eso que es... Más así no naces, bro. Más así no naces, compadre. Yo, de loco, es eh, el niño. Me de loco el niño, tío. Todo chipeado, ¿sabes? O sea, y yo que pelear aquí. Y yo va fatal el Fortnite, tío. Va fatal, bro. Qué pena que vaya así, tío, el Fortnite, yo lo juro. ¿Se me hemos metido dentro o no? Dios Y yo, ¿habéis visto lo que ha hecho? Hermano, sin recoil ni nada, ¿eh? De loco, chaval Ah, o sea que está aquí encima, ¿no? Y yo no puede ser, tío Me está volviendo loco este niño, ¿eh? ¿Ahora qué pasa, perro? ¿Cómo? el macho. Ahora solo el momento en el cual me muero, o sea ¡Wow! Increíble, hermano. O sea, ha sido clapeado. Y yo se me ha caído hasta el ratón o sea En plan, el cable de ratón, chacho No merece la pena traigardearle tanto a una persona tan mala, hermano. Que me petó el directo que flipa. ¿Y yo qué hace? ¡Ay, mi madre! ¡Oh, mamá! ¡Mírame vuelo! Creo que tienes un serio problema, amigo, ¿no? O sea, creo que te has quedado toda la partida de FK, ¿no? Y vienes aquí a tocarme la polla o algo. De locos, ¿no? Gracias, hermano. Se agradece. Uh oh, Dios. Vale, quedan. Y yo, qué temporada es esta. Ellos en qué momento la gente se hace esta construcción. Mira, ya nos vemos, churra. Ya nos vemos con Nemo y con tus muelas. Me pongo madera para rotar. Roto ya, obviamente. Aunque me van a pegar un par de disparos. Estoy totalmente seguro. La verdad no me. ¡Hostia! O sea, vale, eso merece mucho la pena, ¿eh? Y yo me he asustado y todo, coño. La puta madre que me parió, dame eso. Ah, qué caca. No merece la pena. Me he equivocado. Es un sniper pocho es un, un sniper pochísimo, esto sí que merece la pena Obviamente, pero aquí tiene que estar el otro Esto me llena de satisfacción personal de esto Vale, vamos a rotar tranquilamente por aquí Mientras que los, los otros se parten la cara Son tres los que quedan Obviamente, tengo que identificar, vale, el otro es el niño bola O sea, literalmente es el puto niño bola, tío <coughs> El puto niño bola ese pesado de mierda ellos. Qué fatiga, ¿no? Ellos... En serio Qué fatiga, hermano, míralo, tío Anda ya, bro el bicho bola ese Mete ya, rotando con eso, asqueroso Vale, me voy a centrar en el otro, ya que este parece un poco glutón no, míralo, hostia, y eso Y yo hice este, su fusil Y una balada en el Dios, pero deletea Que flipa, chaval, hostia tú Bueno, bueno, bueno, me he flipado yo, eh Y eso y te este, tú, el otro como rota, tío Y yo, me, me está subiendo Me está subiendo El payaso Vas a morir, lo sabías, ¿no? Vale, nosotros rotamos ya. Lo que tengo que hacer básicamente es pillar a este nota, ¿sabes? Y reventarlo de uno. O sea, rollo intimidarlo, ¿no? Rollo intimidazado. Hostia, ¿y eso? Hostia, me he equivocado, bro. ¿Qué? Hostia, panchazo, bro. Hola. Hola, Pati, ti hola. ¿What? Y yo le he hecho del PvP, pero no ha querido, ¿no? Será guarro ¡Uh, Let's go, eso que ¿Tantas personas había? ¡Ya está! <risa> Hermano, me voy para casa, ¿no? Vámonos, gente Hasta luego, Fortnite Bye, bye. Sí, sí, sí, es. Mason, Ya está. GG. que cada segundo que pasa en Fortnite es un agobio para el ordenador, ellos. No pasa mal, eh. Ah, o sea, ni sabía que aquí había una persona. Esto, tío. No sé, tío. Mi sensibilidad está jodida, ellos Y esa mierda es un nota, ¿no? Viste tú el man, ¿sabes? Que no se nota, hermano. ¡Julio! ¿Cómo yo en el trabajo, Nicole? ¿Cómo te encuentras? Eso sí, porque eso de mode claro ¿qué pasa? ¿Cómo va tan mal? ¿En serio se ha puesto otra vez a mierda? Dios, vaya deleteada, guay ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, Hasta un ciego lo ve Te he dejado sin cabeza Te disminuyó el pene De porrazo Por razón que te pegue Te sale el Fortnite Ay, ay, ay Wow. Oh, increíble. son esos dos, ¿no? Voy a, voy a robarle lo compadre. O sea, voy a por robarle, pero debo... Y yo, cómo va de mal Fortnite, concho. Me caigo con la leche, eh. La reconchinchina. Vamos a probar lo que ha dicho a Avezari, ¿no? Y uy, eso. Que tiene armas súper bonitas, tío. Y a la la verga, bro. Este Willy Won ellos No vea, ¿no? Se está muerto. ¿Y el otro? Hermano, no lo veo No lo veo, pero me puede... ¿Eh? ¿Qué cojones, bro? O sea, hola ¿Dónde? Hermano, una paranoia ¿Dónde estás una bola de esa No me jodas, es una bola de esas, ¿no? Y yo es que me raya, yo escuchaba algo, pero no sabía qué coño era Está allí No, y, yo... ¿Y eso Ah, que está aquí, bro, qué paranoia, no nota Que viene todo greedy ¿Qué... ¿Dónde está? Me raya Eh... Bro, me raya mucho, ¿eh? I don't know why I don't know why Wow, comenzamos con eh, Los dedos lo lo más rápidos del mundo, tío O sea, es increíble es que, tío Se nota que va Como Lord of the Fortnite, coño Eso es raro ¿Dónde está el man, tío? O sea, me raya muchísimo ¿Dónde coño está? Hostia, no me jodáis Que es un hacker de hecho, O sea, como la primera vez de la temporada ¿Os acordáis la que liamos? O sea, es increíble, eh en verdad, si sí, os sí sincero, no debería haber gastado una mierda de materiales Porque no sé ni dónde está, bro Ah, está allí La, reco la concha de la lora, bro Y eso Amigos, eso es un pelotudo Para eso que... No sé, tío, muere de la tormenta O algo de eso, bro No sé, no, no bro La peña juega muy raro, tío, el Fortnite Es como que no se note, ¿no? Que no se note que yo estoy ahí O sea, yo no lo veía yo no lo veis Flipa ¡Hostia! ¡Qué puta mierda! ¿Le ha quitado 10? Como me lo parece a mí ¿La ha quitado 10? ¿Y eso? A veces Ari dice que el primer disparo Quita un huevo Que los otros quitan menos Pero que el primer disparo quita muchísimo, ¿no? Se cree que yo soy tonto o algo, maní O sea, hola O sea, tengo una bala de esa vaina, tío Por arriba, ¿no? Supongo Sí, ¿no? Ah, chal sigue aquí Que paranoia debería haber pillado su fusil, ¿eh? Dios, Dios, Dios, Dios El niño de mando, tío O sea, increíble, bro Maladito el niño de mando Son... Yo la polla, ¿eh? Ah Pues vale, me ha dado la posibilidad Y eso ¿Cómo coño él me clapea aquí, tío? O sea, encima con el tío, qué pesado que eres con las curaciones, Julio. Hola. What the fuck is going on, bro? You scare me. You fucking scare me. I'm so sorry. I'm so sorry, bro. Bye, bad, but, but I am a real Fortnite player. What, what the fuck is this? Mal rollo, tío, la peña mala, ¿no? O sea, en plan, mala de. de decir, mala persona, tío. Ne un un ne ne, ne, ne, ne, ne, ne. ves, te he dejado sin sin Te te el pene pene de del porrazo que te Pegué, te desista el forn. ay Ay, ay, ay